Bueno, y en esta investigación que avanza en el marco del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, surgen novedades. Novedades importantes. Hay un nuevo detenido hace poco más de una hora, Sofía. Gabriel Carrizo, el líder de la banda Los Copitos, es quien es el cuarto detenido en, el, en esta causa que se investiga el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, bueno, ¿cómo se llega a él? En realidad, eh, por estas horas está en Comodoro Pi, hay que decirlo, ¿no? Eh, estaba en los tribunales cuando le dijeron queda detenido, así, dice uh -huh. ya teléfono. Vesta. ¿Ah? Fue a buscar su teléfono, fue que era uno de los teléfono. que estaba decomisado y no se fue con el teléfono y se quedó ahí. No, le dijeron, oh, frene señor, usted queda detenido. Y en realidad miren cómo llegan a él, porque había un, un estado de WhatsApp uh -huh. eh, minutos después del ataque que decía, seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado. Este, este mensaje fue detectado por la producción de un canal de televisión, que se lo eh, entregó a la justicia porque justamente esta banda que estamos viendo aquí, eh, que fueron justamente es una captura de pantalla de esa entrevista que brindaron a un medio nacional, sí. que fue fue eh, a los días posteriores del ataque, en donde ellos dijeron que eran inocentes sí. de, eh, de la situación que estaba por ese entonces viviendo Fernando Sabac Montiel. Claro, que ahora en ese momento era el principal apuntado y el único detenido, que hoy ha quedado casi en un segundo plano, porque parece que la que planeaba todo era Brenda Uliarte. El hombre del que estamos hablando, Sofi, es el de la izquierda, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, eh, si la vista no me falta, Sí, sí, sí acá. claro, ¿Sí? Gabriel de, Nicolás Carrizo. Campela Blanca. Exactamente, sí. bueno, lo que, lo que, a ver, lo que se apunta es cuando fueron eh, entrevistados por este canal de televisión, la uh -huh. producción le llama la atención el estado de WhatsApp que tenía este sujeto. Inmediatamente, sin, bueno, a medida que se van incorporando no diferentes pruebas también le ofrecieron esta prueba a la justicia. Claro. Y además, eh, de acuerdo a las investigaciones que se han continuado llevando... Eh, por parte de los diferentes dispositivos. Bueno, es por eso que la jueza María Eugenia Capuchetti entiende que esta persona debe, debe estar también detenida y ser investigada por la causa del de ataque a Cristina Fernández. Eh, como decíamos, ya es el cuarto. Fernando Sabac Montiel fue detenido el primero de septiembre, el día que eh, ataca a la vicepresidenta. Acá tenemos acá estamos viendo el estado de WhatsApp ¿sí? de, este, de este hombre, justamente lo que hacíamos en referencia. Y por otro lado, el, el 4 de septiembre fue detenida Brenda Uliarte. ¿sí? Posteriormente, eh, en el día de ayer, se, eh, también se detuvo a la amiga de Brenda Uliarte, Agustina Díaz, y hoy lo hacen con Nicolás Gabriel Carrizo. ¿Por qué decimos que es el líder de los copitos? Bueno, porque él él mismo se hizo llamar así porque es el que tenía todos los elementos necesarios claro, sí. para poder realizar los algodones de azúcar. Claro, ¿sí? el dueño de, de la garrafa de gas con la cual cocinaba todo ese grupo y después salían a vender. Exactamente. Exactamente, y es por eso que uh -huh. es considerado el líder de la banda de los copitos, como así eh, se ha llamado, ¿no? Y rara también la entrevista esa, ¿no? Que no se la vi esa entrevista. Eh, no, no, no fue como muy... A veces, se llamó con el trascender con el paso de los días, empezó a tomar trascendencia esta entrevista, uh -huh. donde se lo figurás, y vos veías la posición, ella en el medio, el, el resto alrededor digo que, que empezó también como y que ahí empieza a despertarse esta inquietud de si hay una banda eh, a ver claro, ahí claro. hay más gente no solamente Fernando salieron a lavarse las manos como quien dice claro porque ellos de eh, manera nosotros no tenemos nada que ver porque van claro. a, se van a dar cuenta que tenemos algo que ver digo en el por y fueron ejemplo los diferentes trabajo. medios nacionales según lo que ellos mismos relatan no, no, les dieron la posibilidad de ser entrevistados sí. hasta que llegan a este canal de televisión y allí uh -huh. son eh, ah. entrevistados claro, donde buscan. ellos se desligan totalmente de la situación. Eh, días después, o creo que a las horas, uh -huh. ya se comienza a investigar a Brenda Uliarte claro. ¿no? Claro. Eh, yo me quedé ahí y me lo dice bien Gisela, son ellos los que fueron pidiendo sí. canal por canal salir al aire. No es que la producción lo fue a buscar porque vio el Estado, etcétera. No. No, no, no, no, no, el, el hecho ocurre el jueves primero de septiembre, claro. el sí. día 2 de septiembre ellos estaban dando en, eh, esta entrevista por la noche exactamente Bien, Así bueno, cuatro fue. detenidos entonces, Uliarte, Savag, Agustina Díaz y ahora también este hombre, Gabriel Nicolás Carrizo. ¿Quiénes son los otros de la banda? Sí. Bueno, Miguel Ángel Castro Riglos, uh -huh. Sergio Orozco, Leonardo Volpitesta y Lucas Acevedo, uh -huh. que también han prestado declaración. Recordemos que también ellos fueron llamados a declarar el, el día 5 de septiembre, Bien. allí declararon... Y ...donde le sustrajeron los teléfonos celulares... ...y eh, bueno, resta ver qué va a suceder con los demás. Bien. Bien, Pablo, y ahora hay que hablar de que no es el único detalle... ...de la causa en la tarde de hoy porque se conoció... ...que Cristina Kirchner va a ser querellante... ...por ahora contra sabac Montiel y contra Brenda Uliarte... ...pero probablemente contra estas dos personas que se acaban de sumar... ...Díaz y Carrizo. Seguramente, la decisión la hemos conocido en el día de ayer... ...la decisión de Cristina Fernández de integrarse al expediente, hacerse parte impulsora de la investigación como querellante. Ella es la amenazada, la atacada y por lo tanto pidió este derecho. El pedido fue aportado por José Manuel eh, Ubieta, que es eh, eh, Ubeira, que es el abogado que sí. indicó que señaló Cristina Fernández para que la represente. ...y hoy fue aprobado por la justicia. La justicia, la jueza María Eugenia Capuchetti... ...le aprobó entonces el ingreso como querellante. Y hubo algunas declaraciones del abogado. Rescato dos cosas. Hasta ahora no se había investido en querellante... ...para eh, bueno, permitir que hubiese libertad en el trabajo de la justicia... ...para llegar a esta instancia en donde ha, ha llegado con estos cuatro detenidos. Por otro lado, según el abogado... La vicepresidenta y ellos mismos no tienen hasta acá ningún tipo de problema ni duda respecto de la custodia de la vicepresidenta hasta el momento. Pero si hay que investigarla, dependerá de la decisión de la jueza, dijeron. No lo descartan, pero tampoco ellos tienen Bien. como mandato impulsar esta investigación o sea, ellos no sobre van a... los custodios inmediatos. Perdón que te interrumpí, sí. Pablito. Ellos no van a ir contra la custodia, solamente contra los atacantes Exacto. y la instigadora, que sería hasta acá Brenda. Exacto. Pero bueno, si la justicia decide avanzar y tiene elementos, por supuesto acompañarán, pero será una decisión de la jueza. Bien, Pablo, gracias. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en la declaración, ustedes recordarán, ayer les contábamos, esta detenida, esta amiga de Brenda Uliarte, detenida también en el marco de esta investigación, por mensajes que se encontraron en el peritaje del celular de Brenda. Agustina Díaz, la joven que ustedes están viendo allí en pantalla. Ella declaró. Ella declaró y también aportó muchos andatos, sobre todo eh, fue consultada por estos chats, ¿no? Que eh, se dieron, se divulgaron y que ya se han dado a conocer. Claro, que hacen que ella quede detenida, porque había, a ver. ...que es lo que se dice, que Brenda... mira, ahora vamos a repasar... ...tenía conocimiento de lo que había pasado... Claro. ...o al menos de esta presunta organización del ataque... ...claro, esto de nunca le creyó que fuera capaz de hacerlo... ...es por qué, porque allí se paran en la situación donde ella le dice... ...o tenía como planeado o la intención que tenía de matar a la vicepresidenta... ...entonces, dice, nunca le creyó, ¿no? Esto es lo que ella también dice, nunca le creyó que fuera capaz... Y esto es lo que marca, ¿no? La, las características que sí. ella da de, de Brenda. Sí, dice que es fabuladora, fantasiosa, delirante y manipuladora. Así es como la calificamos. Claro. Bueno, y después hay otro chat por el cual también, ¿no? Obviamente tanto el fiscal como la jueza hacen hincapié en esto. Cuando ella dice, ¿por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a ese tarado? ¿Sí? Esto haciendo referencia... A, que bueno, Fernando Zavage Montiel no había podido efectuar o no había cumplido con lo que al parecer Brenda envió o mandó. Claro, exactamente. ¿no? Lo, da a entender esta situación. Y ella responde lo siguiente. Puse eso para seguirle la corriente a Brenda, es lo que respondió. Claro, o sea que en todo momento, o sea, como que se desliga de la situación. Sí, es que creo que es darte cuenta, ¿no?, de que era una conversación bastante compleja en el medio de una situación donde ya se había dado a conocer sí. acerca de lo que ya había pasado, ¿no? Porque estos chats son posteriores al ataque. Claro, exactamente. Bueno, y allí eh, justamente hay otro de los WhatsApp que le llama la atención a la justicia, que es donde ella, donde Agustina, le pide a Brenda que... Borre, Borre todo. todo y tire el celular. Exactamente, dije eso porque tenía miedo de quedar implicada en algo, dijo Agustina. Claro, bueno, ya queda lo al final, ¿no? Quiero aclarar que soy inocente porque nunca participé en esto, no tuve nada que ver en esto. Bueno, va a continuar la investigación, sin dudas cada día se va conociendo más datos acerca de estas personas que hoy están detenidas, siendo investigadas por este ataque a la vicepresidenta.